Familia Nider, bienvenidos al podcast de Canal 49. Un placer saludarlos, como todos los lunes. Ya saben que por aquí andamos y es un gusto saber que andan por aquí también ustedes. Eh, siguen, siguen habiendo muchas noticias, eh, como se los dije desde hace tiempo. Este off iba a ser bastante, bastante movido y entretenido en San Francisco. Y, y creo que no vamos a parar, ¿no? En teoría, estos, estos, estos estas primeras semanas después del Super Bowl, eh, empiezan a haber cosas, pero es lentón, sin embargo en San Francisco sí está habiendo todo un, toda una revolución dentro del equipo, dentro de la organización, sigue habiendo movimientos, ¿no? ya la, la semana pasada hablábamos de, de todo lo que está pasando internamente con, con el staff de cocheo eh, y esta semana pues sigue habiendo movimientos. El más importante, eh, me parece, digo, dentro de todo lo que sucedió esta semana, el que me parece más importante es esta promoción de, del señor Adam Peters, ¿no? que viene a ser como el, el asistente o la mano derecha o el sub gerente general, no sé cómo llamarlo, eh, como gerente general adjunto ¿no? a John Lynch y me parece que esto es consecuencia de, de ciertas decisiones que se han tomado eh, en la organización desde que llegó Lynch y Shanahan a tomar las riendas del equipo. ¿no? Eh, en un principio, pues eh, todo lo que hizo Shanahan y, y, y Lynch parecía eh, eh, pues como... Bastante, bastante este. No sé cómo llamarlo, ¿no? Parecían ser unos genios, ¿no? Y no digo que no lo sean, o sea, creo que se han hecho cosas inteligentes. Creo que dentro de su administración han tomado decisiones muy buenas, ¿no? Que, que bueno, por algo llegó San Francisco al Super Bowl eh, 54. Creo que se hicieron movimientos muy buenos. Creo que se trajo a gente muy buena, tanto en, en Agencia Libre, en, no estrellas, ¿no? Como ya lo hemos hablado, ¿no? Lynch y Shanahan no son de traer estrellas. Muy grandes, ¿no? Salvo Richard Sherman. Este... O nombres grandes. Pero en el draft hicieron buenas, buenas contrataciones. George Kittle, Brett Warner. Eh, McBrida en su momento. Raheem Monster, Undrafted eh, Este año Brandon Ayuk. Ya eh, Michael Hasty. Cosillas por ahí que creo que sí. Creo que, que han tomado buenas decisiones en el draft. Pero, pero sí ha habido decisiones muy cuestionables, ¿no? Como las que ya todos sabemos de Jerick McKinnon, de Tevin Coleman. Eh, pues obviamente D4, ¿no? que ahorita vamos a tocar ese tema de, de D4, está bien complicado eh, y creo que esto hace que se haga esta promoción de Adam Peters, Adam Peters es, es un hombre que trabajó con los broncos ¿no? como, como gente encargada de, de, de como cazatalentos en los broncos que fue en gran parte responsable de, de, de traer gente y de formar ese equipo que ganó el Super Bowl 50 con los broncos él ya había trabajado con los Patriotas de Nueva Inglaterra también en el Super Bowl 38 y 39. Y también se encargó de traer mucho talento a, a ese equipo en esas épocas. Entonces, Adam Peters es una persona que, que creo que. Ya digo, a San Francisco llegó precisamente a eso, ¿no? A traer talento. Pero se sabía que Shanahan y Lynch pues, no pelaban mucho eh, las cosas. y Ellos tomaban las decisiones. Creo que esto es un movimiento. No sé si de Jet York pero sí creo que viene de, de, más, de, o sea, de los altos mandos pues el, el, el tratar de decirle a Lynch sabes qué que no estamos muy, muy, muy contentos con ciertas cosas que has hecho y te vamos a poner a alguien ahí para que te asesore alguien que ya está eh, calado alguien que sí ya ha, ha recorrido la liga y que ha tomado decisiones correctas no porque sí la inexperiencia de, de Lynch se ha visto o se ha empezado a dejar ver en ciertas decisiones que tomó ¿no? yo recuerdo aquí el draft eh, su primer draft del 2017, donde todos dijimos, no, pues se chamaqueó a los osos, ¿no? Y, y en teoría sí se los chamaqueó, ¿no? Aquel, aquel trade que hizo, porque los osos querían a Trubinsky, ¿no? Creo que era el segundo pick o algo así que, can, que canjeó San Francisco, y, y, y, en, y en su momento pues fue Solomon Thomas y Ruben Foster, y todos dijimos, wow, ¿no? O sea, jugada maestra de, de Lynch, pero pues resultaron ser un, un fiasco, digo, Ruben Foster... No sé si sigue en Washington ya no sé qué fue de su carrera. Y Solomon Thomas pues nada más nunca despegó, ¿no? Creo que el movimiento se hizo bien, pero no supieron elegir. Ese creo que ha sido el problema de Shanahan y Lynch y ya también se los he comentado en otros podcasts. No saben elegir jugadores, al menos en rondas altas, ¿no? Eh, salvo Nick Bosa, que pues ya era, era una garantía por completo. Eh, Ruben Foster... Eh, Solomon Thomas y recientemente ya saben que yo, no, no es que no sea fan, pero sí creo que Jabón Kinlow no fue impacto inmediato y siempre que tomas una ronda una primera ronda en la NFL tiene que ser impacto inmediato y más tan alta no lo fue el señor, está creciendo Kinlow pudo haber sido, yo inclusive creo que Kinlow pudo haber sido la veintitantos y ellos pudo haber sido la, la 13 sin problemas, ¿no? pero bueno, gracias a estas decisiones estos contratos que han dado, como el de DeFord, como el de yorick McKinnon, como el de Terin Coleman, como el de Weston Richburg, que han sido contratos de mucho dinero por muchos años. Creo que esto ya, ya puso un poco en jaque a, a, a, a Lynch y por eso le ponen a Adam Peters para que le empiece a enseñar más o menos pues, de qué va la onda y cómo se tiene que llevar esta situación de los contratos. ¿no? Porque creo que sí han, se han equivocado. Jimmy Garoppolo, no otro contrato que... Creo que, que se tuvo que haber pensado más antes de darle tanto dinero a un jugador que nos había jugado muy buenos cinco partidos, ¿no? Entonces creo que esto, este movimiento le viene bien a San Francisco. Este sí, yo creo que sí le viene bien a San Francisco. Eh, Adam Peters creo que sí tiene la experiencia y creo que tiene las credenciales para poder empezar a tomar mejores decisiones de aquí en el futuro en lo que se vaya a contratar en agencia libre y lo que se vaya a reclutar en el draft, ¿no? Adam Peters es un cazatalentos ya comprobadísimo y creo que esta es una muy buena noticia para San Francisco. Eh, el otro punto, y bueno, vamos a pasar de una vez ya hablando de esto, eh, que es consecuencia, es, es, es el de DeFord, ¿no? Tenemos una situación muy complicada con el señor DeFord. Dejar, antes del 1 de abril, se le van a hacer exámenes físicos. Si los pasa... Él ya tiene 11.6 millones de dólares garantizados de, de, de su contrato. Si no los pasa, él tiene una cláusula de, de, de dinero garantizado por lesión y son 11, los mismos 11.6 millones de dólares, ¿no? El mejor escenario para San Francisco... O sea, el mejor escenario para San Francisco es que De es que Ford esté sano, que se recupere y que pueda jugar porque eh, tenemos contrato con él hasta 2023. O sea, él, él va a ser parte de los 40 años hasta el 2023, tiene mucho dinero garantizado. Este año arriba de 20 millones, casi el contrato de Garopolo, veintitantos, 25 y medio me parece. Lo mejor que le podría pasar a San Francisco es que De Ford esté sano, pueda jugar y pueda jugar al nivel... Que, ...que se le ha esperado, lo cual pues sí está como muy, muy dudoso. Él ya llegó lesionado a San Francisco de la espalda y son problemas que... ...de los que no se puede ganar. Inclusive el inchi dijo que no está seguro si pueda estar listo para el comienzo de la temporada 2021... ...lo cual ya, ya nos habla de algo bastante complicado y creo que si no pasa los exámenes físicos... ...el señor va a tener sus 11.6 millones ya asegurados, más lo de su firma de contrato nos va a estar pegando arriba de 20 millones el señor D. Ford y ni siquiera va a tener que pisar el campo. Entonces la, la situación de D. Ford está bien complicada. El segundo mejor escenario es que pasar el examen físico y cortarlo, porque así solamente se le adrean los 11.6 millones. O sea, en general se le darían a D. Ford, se estaría llevando como unos 14 o 16 millones de dólares. Bajaría, aún así, andar regalando ahorita 16 millones de dólares pues no estamos para eso y creo que San Francisco, y lo dicen muchos analistas, no lo digo yo, no estaba yo revisando todo esto y la mayoría coinciden en que pues, le sale más barato a San Francisco quedarse a d aunque no juegue, que correrlo, no que no sea dinero muerto como tal. Vamos a ver cómo se sigue moviendo esa situación, pero debido a estos movimientos, debido a estos contratos absurdos que dio en su momento San Francisco, pues es por lo que está llegando Adam Peters, Ahí a, a, a, a darle sus pellizcos a Lynch y, y quién sabe, ¿no? Quién sabe si el día de mañana Adam Peters se convierta en nuestro gerente general y a, y a John Lynch le, le digan, sabes qué, chavo, gracias por participar, porque si sí hay cosillas que no se han estado haciendo bien. Eh, bueno, esto es lo de Peters, lo de D Ford, ¿no? La situación complicada económica que estamos teniendo con De Ford de por sí, como si no tuviéramos ya problemas. ¿no? que el tope salarial ya se anunció que van a ser 180 millones de dólares la NFL le subió por ahí 5 milloncitos pero ya no fueron los 190 y tantos que habían sido y que se prospectaba que fueran a ser incluso arriba de 200 pero la pandemia pues, le pegó a todos los equipos que ahí también hay un tema bien interesante ¿eh? que, que, que ha estado empezando a salir y yo no sé si ustedes lo sabían, yo no lo sabía yo apenas me enteré y dije ah caray pues sí hay estados no, o sea, los, los impuestos que pagan los equipos eh, son diferentes en cada estado. Un ejemplo es Houston, por ejemplo. Houston es un, es un estado que los jugadores no pagan impuestos. No pagan impuestos. Inclusive, no sé si sabían, eh, un equipo si va a jugar a Houston. Por jugar ahí es como chambear, ¿no? Alguien va y chambea en un lugar y pues, tienes que pagar tus honorarios o tus impuestos por trabajar en cierto o tal lugar. En Houston nadie paga... En San Francisco o en California es el estado más caro, es el que cobra más impuestos. Entonces por eso muchos jugadores la piensan mucho en irse a meter a San Francisco a jugar con los 49 porque es uno de los equipos que más impuestos pagan por, los, por, por el estado de California. Entonces pues no cualquiera le entra a jugar con los 49 por esta situación. Entonces se está hablando, se está empezando ya a hablar de esto, de que la NFL tiene que considerar esto, este, este tema en su tope salarial. No puede ser, si quieren un piso parejo, no pueden estar eh, poniéndole el mismo tope salarial a todos los equipos, porque pues, obviamente los equipos más el, o el equipo más golpeado con esto es San Francisco. Son los 49. Pagan muchos impuestos los jugadores por estar en el estado de California, entonces ese es un punto que, híjole, yo creo que se tendría que profundizar en la NFL y en todo caso a los equipos que, que, que a San Francisco darle más dinero de su tope salarial que por ejemplo a los tejanos, ¿no? por eso muchos jugadores se quieren ir a los Tejanos y la piensan mucho en irse, no, ahora, ahora no sé por qué entonces Dishon Watson se quiere ir, yo creo que sí quiere ganar, porque la verdad es que el señor lo que gana ahí, pues todo va para su bolsillo, pero bueno, ese es, un tema, ese es un tema aparte. La cosa es esto, ¿no? Que hay que considerarlo eh, en, en los contratos y hay que, hay que ver cómo se van a manejar mejor las cosas de ahora en adelante en el equipo con el tope salarial que se recorta y pues nos pega más. Y a los jugadores les pega mucho más todavía. Eh, bueno, ese es, ese es un tema y bueno, híjole, da para más, da para más. No me quiero extender mucho porque luego me debrayo, pero bueno, ese será un tema que ya hablaremos, eh, espero yo, en el futuro. Otra noticia que se dio así rápidamente, pues ya Richard Sherman ya básicamente está fuera del equipo. No hubo una reunión de su, de su agente con, con la directiva de San Francisco. Pues no, no, ni siquiera yo creo que se habló de llegar a un acuerdo. Simplemente le dijeron muchas gracias por, por tu tiempo, gracias por lo que nos diste, pero es hora de partir caminos. Y Sherman lo dijo así, ¿no? Básicamente fueron muy claros y pues no no hay futuro en el equipo, ¿no? Y yo creo que ya Sherman está poniendo su vista... Con los Raiders, con los Jets, con los Leones, no sé a dónde va a llegar el señor Richard Sherman. Yo la verdad es que, pues, de ser alguien a, a quien yo no aguantaba y no soportaba cuando estaba con los Seahawks, si sí fue alguien a quien, pues bueno, se le llegó a querer en, en el equipo por lo que aportó, por lo que dio, y pues le deseo lo mejor al señor Richard Sherman. Pero 2021, señores, Richard Sherman ya no va a formar parte de los 49 de San Francisco. Y la última noticia que les quiero dar en este podcast, o oh, oh, no noticia, pero sí es algo que, que a mí, a mí en lo personal sí, híjole, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Como ustedes saben, yo uno de mis jugadores favoritos en el equipo es Kai Juszczyk y recientemente le preguntaron, ¿no? Digo, recalcó que pues él sí quiere ver qué, qué opciones hay en el mercado, sí quiere ver qué, qué puede haber, ¿no? Sobre todo porque ya tiene 29 años, porque... Pues para cómo está, que es el mejor fullback, es el fullback mejor pagado de la NFL, pero pues él quiere ver qué, ¿no? La etiqueta de franquicia no se le puede dar, a menos que lo consideren corredor y bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en, en, lo, que hace, en, en lo que hace hincapié es él es que su familia y la familia de su esposa son de la costa este, ¿no? Ellos ya quieren tener familia, ellos ya quieren tener hijos. Eh, pero por esta situación se ha complicado porque estar en la costa oeste eh, le complica demasiado el, el pensar en formar un, un hogar, no? Por la misma edad que él tiene, él ya empieza a considerar una posibilidad de ir a jugar a un lugar en el que pueda él ya también asentarse, pues como como ser humano, no? Tener su familia, tener a sus hijos, estar con su familia, eh, crecer, que sus hijos crezcan a donde él pertenece. Y eso me parece que sí es un factor que va a detonar mucho en su decisión. Imagínense, o sea, estar en un equipo que a lo mejor no le llega el precio que él quiere, que la parte paga muchos impuestos y que aparte está lejos de su familia, creo que esos tres factores nos están hablando de que posiblemente Kajucek sí, sí puede ser que se vaya del equipo, aunado a los problemas económicos que tenemos. Entonces, sí es alguien que creo que me va a doler mucho, por lo que le aporta a la ofensiva de San Francisco, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? En fin. Esas son las eh, más recientes noticias esta semana con los 49 de San Francisco. Y, y vamos a ver cómo se siguen moviendo las cosas. Eh, ya saben que pueden escuchar el, el, el podcast en iBox, tanto en la aplicación como en la página. ¿no? Y también en Spotify. Ahí estoy como Canal 49 Oficial. Les dejo el link ahí en la descripción para que puedan escuchar este y todos los podcasts que he hecho en la temporada. No hay... Escúchenlos de repente también para que, que, que, que le demos más, más, este, más vista en, en la plataforma, ¿no? Pero ya saben que aquí está también en YouTube el podcast. Los gameplays, el gameplay lo subí el sábado, ¿no? Ya regresé a hacerlos, este... Varios de ustedes me dijeron, sí, los haciendo. La verdad es que, pues sí, me divierto mucho, me gusta mucho hacerlos, ¿no? Este... Por los tiempos no me estaba dando, pero le estuve echando ahí cabeza a cabeza. ¿Cómo le hago? Ok... En lugar de subirlo viernes, los voy a subir los sábados. ¿no? Aprovechando que no hay temporada, ¿no? que no hay juegos, pues como si fuera el juego de mentiritas para que no, no, no se nos haga tan larga la espera. Y los que lo disfrutan, este, pues ahí está, ¿no? Es, es, es, es como la parte entretenida o divertida, véanlo así. ¿no? Este, puro y mero entretenimiento el gameplay, nada, nada en serio, es diversión, es fantasía, este, <ríe> es puro teatro. Pero bueno, este, este, este gameplay pasado sí, ahí como que planteé yo algo, ¿no? Con el señor Dishon Watson. ¿Qué vale más un equipo o un talento individual, no? Por esta, estas situaciones que se andan hablando de querer cambiar a no sé qué tanto hipotecar hipotecar el futuro por Dishon Watson. Pues la verdad es que si no tenemos equipo, Dishon Watson no va a hacer nada. Pero bueno, vean ahí los gameplays ya son el sábado, no se les olvide, ya son los sábados. Este, los podcasts siguen los lunes y el canal 49 los jueves. Este jueves no se lo pierdan porque ya el jueves pasado hablé de, de la línea ofensiva de los agentes libres que yo considero que podrían venir a llenar huecos en caso de que Trent Williams se fuera. Eh, ver la situación de Richburg porque Richburg no tiene esta cláusula de lesiones. Entonces eh, a Richburg si se le corta son 4 millones y medio. No es que nos sobren, pero bueno, nos pueden ahorrar mucha más lana. Entonces pues ahí están las opciones de, de, de Alex Mac y algunos más por ahí que les mencioné, Chequen el jueves, estuvo bueno, que creo que es la línea más importante de San Francisco que hay que ponerle especial atención, que es la, la línea ofensiva, pero este jueves vamos a revisar el perímetro, no vamos a ver agentes libres que haya por ahí en el mercado, que pueda haber en el mercado si es que no firman antes de que comience la agencia libre. Y pensando en que pues tenemos 10 agentes libres en esa unidad, ¿no? Aparte de la salida de Sherman, Berrett tampoco es nada seguro, Witherspoon, Dante Johnson, Jacuizquitá, etcétera, etcétera. Se pueden ir y vamos a ver con qué se podría sustituir eh, en agencia libre o con qué se podría reemplazar piezas en agencia libre antes del draft. Pero bueno, hasta aquí el podcast, señores. Eh, ya saben que, que les deseo lo mejor, mucha buena vibra. Síganse cuidando, sigan las indicaciones. Ya mero salimos de esto, espero yo. Les mando un abrazote y Coniders.